En el día de ayer fue detenido un joven en esta ciudad de San Francisco de Macorís a quien se le acusa de agredir físicamente a su padre. El detenido que responde al nombre de José Luis Alcántara al ser cuestionado sobre el hecho que se le imputa negó ser responsable. Nunca, no,